Mayonesa, vete que empate, que te empate mayonesa. Hola, soy FJ García. Y aquí el de sí mismo que también cumple este mes el cumpleaños. Oh my god, feliz cumpleaños, David Díaz. ¡Estú pues SUN! ¡Estú SUN! Es, este es el episodio de Estrenos Críticos de mayo de 2019. A buenas horas, mangas verdes. El estreno, estrenos estreno eh, Pokémon Detective Pikachu, John Wick 3, Aladdin, Brightborn, en España el hijo, Godzilla King of the Monsters, Rocketman, Pokémon Detective Pikachu, protagonizada por Ryan Reynolds haciendo de Pikachu, ¿qué te parece? Eh, es extraño, ¿no? La primera película de acción real basada en Pokémon y no está basado en uno de los eh, juegos principales de Pokémon. Es decir, no trata de un niño eh, que decide capturar un montón de animales y forzarles a pelear entre sí de, de una, en un torneo sanguinario y poco aprobado por PETA. Eh, sin embargo, en lugar de eso está basado en un videojuego... Que es bastante peor que... O bastante peor recibido que la serie principal Detective Pikachu. Que salió además el año pasado. Es un juego muy, muy reciente. 2018, 2000, finales de 2017 en Japón. Es un juego de, de consola de, de pequeñito, ¿vale? Eh, para niños. Efectivamente, Pikachu siendo un detective. Y por lo visto el juego es malísimo. Y Estados Unidos ha dicho, pues vamos a hacer de eso. ¿Por qué? Porque es mucho más original que hacerlo del juego original, ¿no? <risa> Joder, no sé yo. A ver, una cosa, una cosa es Deadpool y otra cosa es Pikachu. O sea, no me jodas. Otra cosa, o sea, seamos, seamos sinceros. O sea, yo cuando vi el trailer por primera vez y vi a Pikachu hablando, fue como... What? Pensé, ay no, un Garfield. Pero no, luego de repente vi que, que eran muy fieles a los Pokémon. Eran muy fieles al universo. Simplemente a Pikachu le da por hablar porque... Yankees. No. no, no, a ver, es que todos los Pokémon dicen su nombre, y la, los humanos solamente oyen su nombre, y Pikachu es exactamente igual. Por cierto, es un Pikachu, no es... Pikachu no es un personaje, es una raza, ¿vale? Sí, sí, es un Pikachu. El caso es que hay un humano que puede entender a ese Pikachu. Entonces, todo el mundo, cuando ve a, a ese Pikachu, escucha, ¡pika, pika! Pero el prota está escuchándole hablar con la voz de Ryan Reynolds. Chaves, <risa> el trailer es muy divertido, eh... Opino que tiene muy buena pinta, no, no sea tan buena como Deathpool, por supuesto, porque entre otras cosas no es uh, no es no recomendada para menores de 18, sino que es casi para toda la familia, o sin el caso. Ah, que va a ser PG. Sí, creo que sí. <risa> eh... <risa> demasiado para toda la familia. Pero en plan, es, es en un mundo muy realista y todos los Pokémon que aparece están como diseñados realmente como si pudieras verlos en el mundo real. Aparece un Jigglypuff, un Mr. Mike... Muy realista y mola mucho. De alguna manera están muy bien hechos todos, muy bien integrados. Depende de cómo sea el guión, porque a lo mejor el guión luego es una patata, pero... Eh, la premisa está bien y tengo muchas más ganas de verla que si fuera una adaptación eh, directa de los videojuegos principales de hecho tiene todas las papeletas para ser eh, la mejor película basada en videojuegos, porque no hay muchas películas buenas basadas en videojuegos dicen que la de Rampage está bien del año pasado, eso no la he visto no, no lo he está, ¿No? ¿No? Dicen, ¿Está mal? Que no, dicen que es una puta mierda. Ah, no, yo había entendido que al revés, que sobre todo para estar basado en el videojuego en el que está basado no, no, no, esos son los productores que lo dicen siempre ah, vale, vale <risa> Bueno, pues eh, siguiente, John Wick 3, para Eh el, el director es Chad, eh, está, está Helsky, que creo que es el director de la anterior, ¿no? Puede ser. demora mucho las dos primeras de John Wick, sí, sobre aún todo me, por la acción. Me, Espera, es no, no me, no me cuentes nada de la segunda, que yo solo he visto la primera. Oh, vaya, ok, vale. Vale, vale, yo la primera la disfruté, de hecho, no me hablaban de, de... siempre estaba en las conversaciones frikis en plan John Week, John Wick! Eres... Wick, Wick. Sí, sí, es que yo... Wick. John Wick esto, John Wick esto, otro y... y nunca se estrenó en España, nunca se estrenaba, nunca ¿No? se estrenaba. No, no, la primera no se estrenó en ¿No? España Se estrenó en, en, en televisión, creo que en televisión digital Y como lo petó tanto dijeron ¡Somos imbéciles! Vamos a <risa> entrenar Vamos a estrenar la segunda en cines Y ya se estrenó en cines y de hecho, la, la segunda, la primera, no, la primera solo se podía conseguir. ¡Pirata! ¿Qué le pareció la primera? La primera, pues, maravillosa, maravillosa, maravillosa, maravillosa. O sea, ma ma ma maravillosamente <ríe> bien hecha. Además, no es esa acción de, de ir cortando por planos como en venganza. Era de un plano como se hace siempre en el, en el, en el como se hacía siempre por ejemplo en el cine de hong kong Entonces... es, es una acción más fría que el cine de hong kong el protagonista es una máquina de matar y de hecho por algún motivo eh, siempre a todos sus enemigos les mata con un tiro en la cabeza. O sea, sí. incluso aunque le haya roto las piernas y tal, no, no es como la prota de Kill Bill que dice: Te he cortado un brazo, por lo tanto ya no eres un enemigo, por lo tanto ya me, te dejo que de te desangres solo. No. Manco. Eh, eh, elimina a todos de una manera muy fría y muy efectiva, y de hecho tú te quedas hostia. Y este es el protagonista, de hecho eh, es. Es el, es el villano asesino en serie de la mayoría de las películas, porque todos los villanos de la peli están todo el rato diciendo, has oído hablar la leyenda de, Do de John Wick, que es el hombre del saco que viene a por nosotros. A ver, los malos están aterrorizadísimos. No de me extraña. Él, vale, y además es que Annu Reeves, que tiene esta cara de palo, que, vale. Y la segunda me gustó mucho, en la, en la primera lo que me gustó es que es una, escena, es una peli de acción sencillita de un hombre al que le ha matado a su perro, pero que tiene mucho valor sentimental para él y entonces vuelve a un mundo de asesinos y tal, pero tenía, aparte de que las escenas de acción están muy, muy bien hechas, de hecho tiene algún plano de secuencia y sobre todo colores muy interesantes, ¿vale? Van a un, ahí a una casa de baños y está, ¿no? Uh, aunque me gustó más atómica en ese sentido, que están por los mismos directores, a mí me gustó muchísimo, esa de a mí me gustó. esa de la tipa esta, ¿cómo se llama? Sí, sí, Theron Bueno, el caso es que tiene ahí un, como una puerta a un mundo que es como, yo, yo lo veo como Harry Potter, pero de asesinos porque tienen como un submundo con su propia moneda, con sus propias normas, en plan, en esta casa no puedes matar a nadie, pero en esta casa sí, ¿sabes? Es como una organización criminal que no te explican del todo bien, pero que parece que tiene unas reglas muy concretas. Entonces, en la segunda, como que ese mundo viene a primera plana y te enseñan muchas más cosas. En la segunda es John Wick contra todos los John Wicks, ¿sabes? Es, es, es dura. Hostia, ya tengo más ganas de verla. ¡Oh! Mm. Eh, a pesar de que tiene esta cosa de que no sé por qué asesina a todo Dios, pero sin embargo luego no asesina o no suele asesinar a los personajes que tienen un nombre propio o un, una línea de diálogo. A esos les deja vivir. En oh, plan, bueno. siempre les deja... Sabes, les da como una segunda oportunidad Lo cual me parece muy poco Muy poco moral En todo caso, darle una segunda oportunidad a los Pobres mequetrefes que van detrás de él en manada Que no tienen nada mejor que hacer Y que podrían tener la oportunidad de salir de ese mundillo Tiene que hacerlo porque es que no, si te, no... no te quiero decir cómo acaba la segunda, pero La tercera tiene que empezar según Acaba la segunda, con eso te lo digo todo <risa> No sé por qué es la Parabellum La tercera Duny3 Vale, pues Aladín como de, dirigida por Guy Ritchie el que hizo las de las de cómo era las de Crash, o no cómo era Snatch Snatch Snatch ese Natch, eh, antes. And Stock ¿Ese y, y, antes? y ahora y ahora esto y con Will Smith haciendo del genio de la lámpara ¿por qué? Como hemos dicho en unos pocos vídeos anteriores no pensamos ver esta película pero es que encima tú has visto imágenes de Will Smith haciendo del genio sí lo siento, vean, ¿sabes ni lo que...? Es, lo... Ni es azul, ni, ¿sabes? Aparece ahí con, con babuchas... Es que, es que, ¿sabéis a qué me recordaba? Me recordaba a esas películas... Es, es un fran... telefilme. Sí, sí, parece un telefilm, parece incluso esas películas malas francesas que intentaban hacer coñas en plan de Aladdin que es no good... Parece Igno Good, o, o, sí, o, o, o un telefilme sobre las mil y una noches, sí, o cosa sí, de sí, estas. sí, horriblemente malo, en plan de telecinco, grandes relatos... No, no, mar, me, da, me da mucha rabia estas cosas. Y a lo mejor es una película que se hostia en, en crítica, pero no en taquilla, por desgracia. Lo, que, lo mejor que podríamos hacer es no prestar atención a esta película, ni haberla mencionado, en nada. No, me reiré. Me reiré cuando lea las primeras críticas como la de Holmes y Watson. <risa> vamos, a, vamos a pasar a un tema más, más brillante. Bright Barn. Que como, ¿Qué significaría eso? No lo sé, aquí tenemos el título en que castellano. Madura brillante. El título en castellano es El Hijo. Ah, perdón. El Hijo. Usted debe de ser... Hijo. No, se pronuncia AL HIJO. Bien, esta es una producción de James Gunn, que está escrito por hermanos suyos, me parece, ves ahí a Ian Gunn, no sé qué. Y es una, es una película de bajo presupuesto eh, y de una compañía que no tiene absolutamente nada que ver con Disney, ni Marvel, ni DC, ni nada. ¿Por qué hago esta distinción? Es porque es una película de Superman, sin Superman, sin poder utilizar el nombre de Superman. Y además con un giro argumental. Es... Eh, Superman, ya sabes, es el, el niño kryptoniano que mandan los padres del planeta que está muriéndose y van unos granjeros, le descubren eh, que tiene ahí super fuerza y las hacen en el son los ojos y tal, y le crían para ser una buena persona y tal. ¿Qué pasaría si en lugar de una buena persona pasara a ser un supervillano o un ser malvado? De esto trata esta película, de un Superman malvado, de un Superman bizarro, pero sin poder utilizar el nombre de Superman. Hostia, ¿y la va a dirigir James Gunn? No, no. Eh, lo dirige otro tío que es la primera peli que dirige, no se sabe, pero. ¿Y, qué, así. ¿y aquí James Gunn qué hace? Eh, productor. Uf. Y creo que sus hermanos la escriben. Uh, va a ser interesante. Ya, a esta le doy mi voto de confianza. Pues tengo muchísimas ganas, Godzilla, King of the Monsters, Uf, Godzilla, no, Godzilla 2, ¿no? no. ¿No? ¿De verdad no, que no? Yo no, no, no, no? Dirigida por Michael Dougherty, es la tercera parte en el universo de Godzilla Kong. Uh, después de la original de Godzilla de 2014, dirigida por Gareth Edwards, y la de Kong School Island, dirigida por un tío con una barra muy larga, no me acuerdo del nombre, en, en 2017 me parece eh, Godzilla, la primera meh, sobre todo porque no aparece Godzilla en y absoluto, PS3. casi nada eh, sale, sale, sale más el villano los mutos estos y, y sin embargo con Skull Island me gustó un montón, está ambientada en la guerra de Vietnam con John Guzman yendo ahí enfrentándose a un, a un... Con muchísimo más grande que las películas originales de, de, ¿No, no, no. de 1933. A e. Jackson, ¿No lo oh, ¿No has visto con School no, no, Island? No, no, no. Es, es, una, es una maravilla ahí de serie B con la serie a. John T. Riley. También sale hostia. de un tío que estaba escondido en la isla de hace muchísimo tiempo y es. Es realmente una peli muy disfrutable, de aventuras, de terror, mucho terror. Mueren muchos personajes, desde luego. Sabe también Brillarson Larson, antes de que le den el papel de, de Capitán a Marvel. Y esta es una continuación de esas dos pelis, ¿vale? Godzilla King of the Monsters, excepto que recuperando la escena post-créditos de Kong Splitland, que es traer, por fin, a Estados Unidos, mogollón de... No tiene la te voy a contar la escena de porque no tiene nada que ver con el guión principal de ah, home Island, ¿vale? Es, no es no. una precuela de, de, de esta, de Godzilla King of the Monsters. Que lo peor que tiene es el título porque es... Godzilla King of the Monsters es el título que se utilizó en 1956 para traer la primera película de Godzilla de 1954 a Estados Unidos, doblada en inglés y con actores americanos pero utilizando las escenas japonesas originales y tal. Entonces esta se debería haber titulado mejor Godzilla 2 o Godzilla la isla de los monstruos o algo así, porque trata de traer a todos los contrincantes de Godzilla de la serie original japonesa a Estados Unidos por fin, a Rodán, que es una especie de heterodáctilo gigante que viene de un eh, volcán a Mothra, que es una polilla gigante que en la serie original lo controlan unas eh, una especie de haditas de ciencia ficción que vienen de otro planeta y le dicen para, para que Mothra sea buena. Mothra es, es, es un monstruo eh, femenino que pone huevos y que salen Mothras pequeñitos y que normalmente es eh, benigno para la humanidad. Y el último monstruo que viene, que es el principal de esta peli, a pesar de que la peli sea Godzilla, el King Ghidorah, el Rey Ghidorah, que es como una hidra de tres cabezas, eh, mucho más grande que Godzilla y es el, el monstruo final. Es realmente todos esos monstruos que acabo de mencionar eh, contra, contra King Ghidorah mientras que los pobres humanos están a pie de tierra diciendo ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! Es que a mí oh, me pues. da mucha pena porque Millie Bobby Brown, que es la prota de, de Stranger Things, sale aquí. Y es en plan... Oh, sí, es decir, verdad. Pues... Además, el, el, el principio del tráiler parece totalmente el principio de Stranger Things. Ahí... Y es que me jode porque es que esa chica tiene un futuro <coughs> proveedor chulísimo y ha decidido hacer esta película. Que va a ser maravillosa. Le va a sentar fenomenal a su carrera. No, caso? a su bolsillo, pero no a su carrera. A su carrera también. Ay, bueno, pues eh, muchas ganas de ver esta. Y luego está... ¿Qué más pelis? Rocketman. Eh, después del de el, el exitazo que ha sido el año pasado. Bohemian uh, Rhapsody. Bohemian Rhapsody sobre la vida de, de, de, de The Queen. Freddy Krueger. Freddy <risa> <risa> Esta es una peli sobre Elton John. Ya está, Taron Egerton haciendo Delton John, Rocketman y ya está, es un biopic. Yo, yo, puede, puede que sea buena o puede que no, depende también de cómo, cómo quieras enfocar. O sea, ahí sin, sin mojarte, ¿no? Puede que sea buena o puede que no, 50, 50. No, no, no es, que, es que me han contado cosas que se han inventado demasiadas cosas, han exagerado muchas cosas. Han, han, pero esto no, han... no es de los productores del anterior, es simplemente. No, que... pero es, no, no, repite repite el director que terminó Bohemian Rhapsody. de ah, este, sí. Este Fletcher, o sea... Cinelli... O sea, esta la conocías, la de Rocketman. Sí, sí, sí. trailer oh, oh, ha salido hace ya muchísimo. Eh, es como volando los... ¿no? Sí, sí, sí, eso es que es raro. Es que a ver. Eh, Batman Rhapsody la dirigió Brian Singer pero la terminó Dexter Fletcher, que también es actor. Y uh -huh. Dexter Fletcher dirige la de Rocketman, así que ah, fíjate vale. tú qué casualidad. Ah, será parecida, seguramente. Yo en Rhapsody no me apetecía mucho y esta probablemente tampoco. Así que... A mí Elton John solamente me gusta en Kingsman 2. Oh. Joder, Vale, ok. Pues no sé. entonces? Estamos a 7 de enero grabando este vídeo. Sí, sí, sí. ¡Hola, futuros! ¿Cuál es la peli que más ganas tienes de ver en mayo? Joder, pues John Wick. John Wick. Yo, John pero Wick. si no has visto la segunda. ¿Y qué? Pero ya habré visto cuando este vídeo esté hecho. Así que, eh, John Wick. Yo tal? la que la que más ganas tengo sería Pokémon Detective Pikachu. Eh, pero claro, si solamente puedo ver una en el cine, escogería ver la de Godzilla, el Rey de los Monstruos, simplemente por la. por el espectáculo visual. Probablemente me gustará más la de Detective Pikachu, pero... Ah, probablemente iría a, verla, a ver las dos en el cine. Pero si tengo que elegir ver una en el cine y otra en casa, vería en el cine la del Rey de los Monstruos y luego en casa la de Pokémon Detective Pikachu. Nos vemos en el siguiente vídeo sobre junio. Que espero no tardar tanto en editar. Aquí a ver mucho cine.